Quería hablar de, de la situación que, que se ha dado de monstruos, que, como ustedes bien saben, pues es algo que, que nos viene preocupando a lo largo de las últimas semanas y hemos tenido ocasión de comentar al respecto. Nos parece cuanto menos decepcionante que Partido Socialista y Podemos hayan sellado ese acuerdo, ese pacto en torno al enchufismo que abandera la señora Noelia Pose. Creemos que, ante esta situación, los compañeros y las compañeras, de más Madrid y ganar mosto les han tenido una actitud que entendemos que es ejemplar que ha estado a la altura ¿no? y, y, bueno, y se han visto obligados en última instancia a abandonar el gobierno de esta ciudad. Creo que eh, ganar elecciones para luego decepcionar a los votantes se ha convertido en una costumbre demasiado habitual dentro del bloque progresista. Lo hemos visto en España, sin duda. Lo hemos visto también en casos como el de La Rioja y lo vemos ahora también en el caso de Móstoles. En todo caso, lo ocurrido en Móstoles también es un buen ejemplo de, de lo que significa más país y más Madrid. Generosidad, sin duda, para formar gobiernos progresistas, pero también, sin duda, firmeza para defender los intereses de la gente.